Vale, chavales, confirmamos que soy retrasado, confirmamos que soy retrasado, os pregunté en el vídeo anterior, justo al final del vídeo anterior, si queríais que capturase en esta ruta, y estoy grabando el vídeo justo después del anterior. Así que no tengo vuestra respuesta, vale eh, Dejándolo igualmente en los comentarios Porque, eh, bueno, ya lo habré visto A estas alturas, obviamente Pero es que quiero decir que, que, que, que ya capturaré ¿vale? No vamos a capturar en este episodio Y lo dejaré para más adelante Para cuando vea vuestras respuestas Os he preguntado por Discord y me habéis dicho que sí pero por si acaso lo voy a dejar en un... Vamos bien, vamos bien, ya veremos más adelante Así que, bienvenidos, compitulenos, a Pokémon Espada VGC Loque, okay? y vamos a darle cañita Hoy es día de gimnasio He estado mirando cómo era esta ruta, porque no me acordaba muy bien Y Septa y Jackmo, madre mía, qué Pokémonazo Ah, ¿eso, ¿eso qué es? ¡No! Bueno, esto no vale, ¿vale? O sea, esto, esto aunque pueda parecer primer Pokémon de ruta, no vale Ok, ha venido por mí, yo no... Él la por mí... ¿Entendéis, no? Perfecto <risa> Hasta luego, Septile, Sceptile Pokémonazo, eh, fuera coñas, Pokémonazo Y he mirado el, el nivel del líder de gimnasio de este, del siguiente y del último, ¿vale? He mirado todos los niveles para ya quedármelos en la cabeza Y están a nivel 50, 53 y 56, ¿vale? O sea que están como tres nivelcillos cada uno por encima del siguiente y creo que, creo que podemos hacerlo, creo que podemos hacerlo, podemos mantenernos debajo del nivel con tranquilidad fijaros en qué nivel estamos, estamos casi a nivel 50, eso quiere decir que vamos muy tranquilos para este gimnasio, muy muy tranquilos Es raro, es raro porque justo el anterior tuvimos problemas, pero da igual, estamos bien, estamos bien Vamos a curar rapidísimamente y a lo mejor luchamos contra súbditos porque hay que intentar estar lo más cerca del 50 posible No quiero problemas Hoy es día de gimnasio, hoy vamos a tratar de hacer un papelón Y vamos a mirar el tema de la pantalla de luz y reflejo Nos puede interesar muchísimo a ver quién de nuestro equipo puede aprender eh, semejantes cositas, compañeros Por cierto, no miramos al final eh, el Pokémon que capturamos, ¿verdad? Lo tenemos aquí en la caja En efecto, capturamos a Sofá, a este Duebel. Nivel 41 está bastante cerca de lo que, de lo que queremos bueno en ataque, malón defensa especial Es buenísimo, a ver, es buenísimo Tiene robustez, ojo, ojo que tiene robustez Porque esto eh, nos salva de un golpe muy fuerte Pero claro, eso suponiendo que tenga toda la vida polimento martillazo, peda, trampa, rocas no me disgusta, no me disgusta Pero es cierto, el por 4 al, al planta No te creas tú que es lo mejor del mundo ¿Cuál nos fastidia más? ¿El atacante físico o el especial? Supongo que el especial, ¿no? Porque al fin y al cabo, Goga tiene intimidación Y un atacante físico lo podemos nerfear medianamente safe Así que creo que voy a intentar enseñarle pantalla de luz a Moya Porque creo que Moya puede ser el, el que nos aporte aquí Refuerzo al final no lo usamos prácticamente nada Voy a quitar refuerzo, sí Sé que refuerzo es muy bueno, ¿vale? Pero... Pantalla de luz nos puede servir. Y vamos a ponerle el refle luz. Que lo tenemos en algún sitio de estos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está, vale. <ríe> Nuestro refle luz se lo damos al precioso Moya. Y ahora su pantalla de luz dura 7 turnos. ¿7? ¿8? ¿8 turnazos, no? Creo que es. Creo que es. Vámonos a por este líder de gimnasio, chavales. ¡Oh, qué guapo! Vale, se parece bastante al de hielo, eh. Se parece sospechosamente mucho, sinceramente. <risa> sospechosamente mucho. La misión debe ser muy parecida, eh. Debe ser muy parecida, pero no me acuerdo, eh. La clave está en este detecta Hoy, es que llevas. No te preocupes, que es muy fácil de usar. Es prácticamente imprescindible para la misión, ya que te revela la posición de las trampas que repartidas de camino hacia la meta. Si caes en una de ellas, volverás a la última plataforma. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Creo que no será muy complicado. mira si no puedo, no puedo correr. Confía en tus sentidos, sí, claro. Ok, por ahí no. Mm, mm, no sé si es que por aquí no es. En efecto. <risa> en efecto, por ahí no es. Vale, pues será por aquí, ¿no? Vale, pues combate obligatorio. Menos mal que tenemos los Pokémon a un nivel de, de momento asequible para lo que sería el líder de gimnasio. ¡Let's go! Primer combate del gimnasio. ¿Te has acostumbrado ya a caminar por este estadio? Hombre, si me obligáis a luchar con vosotros, no me voy a acostumbrar. Porque me voy a cagar en San Pito, Pito. ¡Hola, Elvira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Explode y Vale, Corvina ya nos hemos enfrentado a él. Además, con estos mismos Pokémon. El, lo único que ahora el coraza este reflejo va a, re, va a recibirlo el Goga. No, perdón, el, el... Ah, no, ah, no, no, no, no. Vale. Soy idiota. Pensaba que funcionaba por dirección, ya sabéis. Perfecto, pues entonces puño trueno. Y creo que Demolición... Es suficiente para tumbar a ese Corbinet ¡Vamos! ¡Puño! ¡Bruh! ¡Trueno! ¡Suficiente el puño-trueno! Entonces, el Demolición le va a caer a ese Explode, que está intimidado, pero mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque puede tener onda certera. Y eso sería terrible. No lo mata. No lo mata. ¡Supersónico! Ok, ok, ok, y lo falla. <risa> ¡Estamos buenísimos! ¡Estamos buenísimos! Pollo hielo demolición, estupendo. Ya está. Bueno, pues... Que sea todo así. Que no me toquen. <ríe> si no me tocan, yo estoy contento. Pero cuidado con los niveles, tío. Cuidado con los niveles. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me asusto! ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Eric! Que se nos va. No, está bien. Nivel 50, ¿eh? Voy a nivel 50. Ok. Fuerza bruta. ¡Uh! ¿Queremos fuerza bruta? Pega mucho, pero... Es mejor tener bote, yo creo ¿eh? Es que bote me gusta mucho más que fuerza bruta Por, por una razón, puede paralizar te puede, Puedes ganar turnos de que esquive Fuerza bruta te baja el ataque y la defensa Y te puede vender muchísimo, de momento no Ya veremos, ya veremos Ah, ah es aquí Ah, Estamos, estamos Vale, estamos, estamos Creo que me renta otro combate Podría ser ¿eh? Podría ser que nos rentase otro combate ¿A qué nivel estamos? Sí, sí, voy a hacer otro combate Vale, chavales <ríe> Último combate de este gimnasio antes del, del líder, básicamente Vamos a ver qué tal se da, vamos a ver qué tal se da ¿Carla? ¿Carla? Hola, Carla Buffet. Ok, bien, bien, bien, eso está muy bien Abrimos con un siniestro, esto está de, de malditos locos pero no mola tanto abrir con... Con el que ya no es siniestro, que es Weavile. Antes era siniestro. Me vendría mejor su tipo original, sinceramente, en este combate. Pero we... ve Voy a ir a por Gothitel. Vamos a ir full a por Gocitel, ¿vale? Chuzos. Y triturar. Yo creo que es lo inteligente, ¿vale? Ahí van los chuzos. Potoclon, potoclon. Cuidadito con el goofet mismo destino, Sampito Pato... Do... No se ha visto... No se ha visto. ¿Qué ha pasado? Triturar. Matamos a Gocitel. Buffet no debería tener nada muy complejo, ¿no? Golpe. Ahora. Ahora. Me llegas ahora. Me caguen. Vale. ¿Qué tiene ese buffet Sorpréndeme. Nivel 49. Bien, bien. Vamos bien, vamos bien. No nos vamos a pasar de nivel en teoría. Así que guay. Contraataque. ¿Ves? ¿Ves por qué? ¿Ves por qué esto no tiene que ser así? Voy a hacer a filagarras a muerte. No me fío yo de esto. Protect. No quiero... No quiero que me mate, sinceramente. Afilagarras. Va a hacer contraataque a full, ¿no? Puede tener el mismo destino, puede tener el mismo destino. Contraataque. Bueno, contraataque. Contraataque no me mola. No me mola. Tengo titular y eso. Voy a seguir tirando Protec. Vamos a hacer un par de afilagarras y luego le pegamos. Yo creo que con eso será suficiente. Uff, siempre es el típico mataloques, eh. Buffet es el típico que, que tú dices, ¡Nah, guau, Toma, woufet. toma, toma, toma, disfruta. Pelo sagrado y lo tiras ahora. ¡Qué cerdo! Vale, yo creo que ya, eh. Puño trueno. Y triturar. Ya me loco, pero esto debería matarlo, ¿vale? Las dos cosas. Puño trueno. ¿Pu ¿Pu ¿Pu really, nigga? Con eso, ¿vale? ¡Uh! ¡Casi! Menos mal. Menos mal que el Wolfy no ha atacado antes. Menos... Vale, ya está. GG. GG. Lo he dejado a un PS. Increíble. La focus Shash, eh, psicológica. Perfecto. Vale. Con este equipo, chicos, con este pedazo de equipo, con toda la vida, porque hemos sido super cracks y hemos esquivado dos combates increíbles, nos vamos a por el líder de gimnasio, Senfi. ¡Senfi! Se viene la revancha, compañero, después de ese turniloque. ¡Qué putas ganas! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! Misión completada. ¡Qué buenos somos, Dios mío! ¡Somos increíbles! He tardado mil años, eh. Llevo 20 minutos de grabación ya. ¡20 minutos! minutos He tardado como vamos, soy un puto manco. Let's go. Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. ¿Con quién abrimos? ¿Con quién abrimos? ¿Con Moya? ¿Tiene pantalla de luz? Eric, seguro. Eric me, me mola para abrir. La pregunta es: Moya. Moya puede ser buena también por la pantalla de luz. Sí, nos pueden ir bien. Que dure muchos turnitos. Venga, sí, así está bien. Sigamos que hay que intimidar, sacamos a Gago. Tal, Goga, perdón, no Gago. Gago es el del Madrid. Vámonos, vámonos. Oh my god, Senfi con su reuniclus poderoso ¿Habéis visto el reuniclus mazao? Igual que él, que está mazao Me mola mazo, eh Decidme que no está guapardo Buena seca, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Has sobrevivido a muchos poketubers Pero ahora te toca contra un pokestreamer Es cierto Te pido disculpas por adelantado por el mal rato que. Quiero mi revancha y pienso ganarte Chicos, revancha de Turnilock Contra el precioso Senfi Si no conocéis a Senfi Tenéis el canal en la descripción, chicos Por favor, Ir a seguirle en Twitch Twitch es Pokestreamer, no Poké... ¿Me entendéis? ¿Agron? ¿En serio? O sea... ¿en, ¿En serio? ¿En serio? Se supone que he sacado a... ha quitado a Goga, que era tipo lucha, que reventaba a estos dos. Es por cuatro los dos a lucha, eh. Brutal. Ok. Cambiamos a Eric aquí. Metemos a Goga para intimidar a ese Agron. Muy frescamente. Y aquí podemos tirar... Supongo que a Coca-Cola. ¿Al Agron o al, Aur al Aurorus? Creo que es, esto es lo más inteligente, ¿vale? Creo Ahora es cuando me revientan, tiene liofilización Y me explota la cabeza Por favor, no, intimidación Esto es lo primero La música es brutal, ¿eh? La música del gimnasio es brutal, ¿eh? Chicos, chicos Esto merece un like, ¿eh? Liofil... Voy ya Voy ya Aquacola, vale eh, Soy más rápido Bien Gago, Goga ha intimidado cabeza de hierro He pensado que iba por Moya y me, me he hecho caquita lo digo en serio, me he hecho caquita Vale Vale, cuidado, eh Cuidado, poca broma Poca broma Demolición, aquí Cambiamos A... Eric Es que la demolición me hace daño, eh Mmm... No sé qué hacer, fijaos lo que os digo Porque Goga qué velocidad tiene Vamos a ver qué velocidad tiene Estamos, estamos jodidos en turno 1 Podría ser más rápido que Aurorus Podría ser más rápido que Aurorus Pero no lo tengo claro Así que voy a cambiar a Raciano. Ante la duda Raciano es el dios de la defensa, chicos Raciano es un dios de defensa Vamos a calcular ahora mismo las velocidades Vamos a ver qué tal Quieres más rápido? ¿Gogar es más rápido? Sí, es más rápido. ¡Ah! ¡Ah! Si lo sé, no cambio, hermano. Si lo sé, no cambio. Aunque hacemos bien cambiando, ¿eh? Pero como haga ataque, sí, ataque, ataque tipo acero, A Raciano voy a sudar. Cabeza de hierro. ¡No! Vale, aguantamos, aguantamos. Está intimidado, está intimidado, está intimidado. Eso es muy eficaz, ¿eh? Raciano es el dios de la defensa, chicos. Decidme que no. O sea, es que es increíble. Blizzard. Blizzard. Tú, eh, estoy por dinamaxizar a Uga, ¿eh? Fuera coñas Empezar a chetarme la, la, la, el tipo lucha aquí a muerte El ataque físico Yo creo que es lo más inteligente, de hecho Va Eric ahora, ¿vale? Eric lo hace bien aquí Porque el tipo acero no me va a hacer nada Y yo creo que demolición No he hecho pata salto alta por, el, por, por, por si me matan, básicamente Demolición ¡Pum! ¡No muere! ¡No muere! ¡Panta! Esto es una broma Esto es una broma, hermanos Es una broma Uh, como quita Y encima tenemos un granizo Que nos está quitando cada vez más Y más Y más vida Bueno, tenemos demolición, ¿vale? Así que por eso Tampoco nos rayamos mucho, ¿no? ¿Qué más tienes, crack? Mastodonte Fiera, pichón Estoy por tirar Ahora Oh, uh, sí, fake out Buah Menudo fake out va a entrar aquí, chaval todos son débiles al tipo lucha que está pasando Es que no quiero dinamaxizar a Goga Porque es que si lo dinamaxizo Y luego viene uno muy jodido Podemos tener problemas ¿Sabéis lo que os digo? Podemos confiar en el resto del equipo Para evitar que nos maten No lo sé No voy a dinamaxizar Voy a seguir matando a, norm voy a, seguir matando a normal Va a venirse demolición a Blissy, creo que sí, creo que es lo mejor y fake out a Isque para que retroceda, vale. Refuerzo de Blissy, wow, buenísima, buenísima, grande crack, mastodonte, fiera Eric, menudo sorpresa que le hemos metido a este Isque, que le quitamos la habilidad esta asquerosa. Hay que decirlo, pero como está nevando, lo va a recuperar. Demolición. Blissy para su casa Era normal, eh, Blissy tiene la defensa de un Moco O sea, un Moco tiene más defensa que y Directamente, subimos todos a nivel 50 y 51 en Moya ya no, o sea, no está cancelado porque está en el gimnasio, ya lo sabéis Eso es siempre ley de vida Y con el granizo recupera Su, su máscara, ¿no? ¿Puede ser? Veloso. No es el Dina todavía No es el Dina todavía Hmm Hmm no sé si guardarme a Goga No ha recuperado ¿No ha recuperado? ¿Por qué no ha recuperado? Demolición Voy a cambiar aquí Me mosquea, me mosquea, me mosquea Voy a ir con Robert Robert entra aquí muy frescamente Muy frescamente Estamos bien, ¿eh? Primer líder de gimnasio en el que siento que de verdad voy un poco seguro Un poco tranquilo con los Pokémon que me está mostrando Liofilización de Isque. ¡Oh, Lo aguantas lo aguanta Robert, lo aguantas con el EPE. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Prás, capras! ¡Escuepa tu casa! ¡Madre mía, boga! Se está haciendo todos los gimnasios. Es increíble. Y sube al 50, qué grande. Ácido. Vale. Han hecho ahí un poco de focus, ¿no? Se viene el Dina, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está de espaldas? <risa> ¡Me acabo de fijar! ¿Qué hace de espaldas? ¡Octilleris, el Dina! ¡Es el Dina! Bueno, pues ya sabéis quién va a ser Dina Yo creo, ¿no? Aquí voy a proteger Y voy a hacer Dinamax de hielo Yo creo, ¿no? Al Velosom Vamos allá ¡Chicos! Creo que lo tenemos hecho Vamos a eso, ¿eh? Confiemos, confiemos, confiemos Vamos a ver qué hace Octillery Porque Octillery va, va a pegar ataque agua muy, muy duro en teoría, eh, nuestro boga protegido no tiene nada, nada de lo que temer, pero nada. Y nuestro Robert poderoso, ¿cómo lo va a petar contra Senfi? ¡Qué bueno es! Eh? ¡Qué bonito, eh! Poca broma, pero es muy bonito, Robert. Robert es muy dios! Convierte en un atlético peñón! Gigamaxízate. ¿Quién es el Dynamax de este pavo? ¿Tipo roca? ¿Quién es el Dynamax de roca de Senfi? O sea, de este tío en el juego. Porque el de agua roca es el del de, de tipo agua. Por tanto, ¿qué más rocas hay, dirá Max? No caigo. ¡Ah! Ya, puede ser el, el. El que. ¿Cómo se llama? El que se usa mucho en competitivo ahora. Bueno, se usaba. No me acuerdo. El de fuego roca, ¿no? Puede ser ese. Maxilada, vale, venga. Veloson eh, Puedes explotar en 18.000 pedazos porque ahora mismo. ¡Pum! Es buenísimo. Nuestro bicho es buenísimo. Y a ver el Octillery que hace. Poca broma. Poca broma. ¿Pegará al. ¿Agoga o pegará a Robert? Es una duda que tengo bastante tocha, ¿eh? Maxi Chorro, cuidado. Cuidadito, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Agoga, perfecto. Esa Protec nos acaba de salvar. ¿Qué es lo malo? ¿Qué? Golpe crítico. Ya decía yo. <risa> ¡Ha quitado mucho! <risa> ha quitado mucho. Ok. Se viene el tipo agua, ¿no? Voy a confiar. ¡Veleta! ¡Ay, veleta! ¡Sube la velocidad! ¿Baja qué? Defensa física ¡Ah, ¡Ataque! ¡Ah! Vale, la veleta nos empieza a fastidiar eh. Creo que aquí entra Pablo eh. Porque el tipo agua no me hace nada, sinceramente Y maxi tormenta Y luego ya en el siguiente turno debería matarlo Está más 2 a más 2 de velocidad Por tanto es el más rápido del campo seguramente Fuera bromas, ¿eh? Fuera bromas Vale, va ¿Quién es? No, Robert, es rápido, no, es Fausto Murillo, es Fausto. Lo explota, casi lo explota. Pues, eh, pues, pues, pues, pues, pues ojo, ¿eh? Ojo porque si casi revienta a un octiler y más, eso es que es muy bueno. Ay, que me ha dado un infarto. Ay, que me ha dado un infarto. Pensaba, os juro que pensaba Que ese Maxi Flora iba para Pablo Y perdíamos al starter Estaba flipendo Pero flipendo Baja que baja que baja que baja que el ataque Bueno, el ataque lo tienes por los suelos Pero claro, como eres atacante especial Voy a hacer Sombra Por si acaso Y Maxi Tormenta Por si acaso Sombra debería pegar el primero ¡Boom! ¡Boom! ¡Victoria sin bajas, chicos! ¡Cuánto tiempo sin una victoria sin bajas, joder! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Uh! ¡Dios mío! ¿Hacía que no pasábamos un gimnasio sin bajas? Ya no sé cuánto ¿Ventisca de quién? ¿Raciano? ¡Oh, Raciano, grande! Nada, paso De momento no De momento no, ¿eh? No está mal, pero de momento no Ha sido muy guapo, ¿eh? Ha sido muy guapo Cuando he hecho el Maxi Flora, tío Pensaba que nuestro starter Iba a desaparecer de la faz de la tierra Dios mío Senfi, lo has hecho bien, lo has hecho bien Pero no has podido contra tu rival oh, Te he vuelto a ganar, hermano Hay que decir que esto no tiene nada que ver Pero te he ganado Ha sido un combate espléndido Me has dejado de piedra Uy, De piedra, la medalla roca Qué grande que me ha menudo a mano, tío menuda mano Es que me saca, me saca 18 dedos Nos quedan dos medallas Dos medallas, chicos. Y terminamos la maldita serie. Nos vamos a por la liga pokémoncilla. Toma esta medida que me das. Bueno. A estas alturas. A estas alturas. No es muy útil, eh. Hay que decirlo. Pero venga, eh. Te, te, te lo compro. Te lo compro. Vale, compañeros. Pues creo que vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Podéis dejar un like de compito. No apretad ese botón. Como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. Uvejece lo que chao. ¡Chao!